Tremenda revelación de Maxi López sobre Wanda El futbolista opinó sobre el rol de la rubia como manager de Mauro Icardi y además confesó que en el pasado rechazó su pedido de representarlo En aquel momento, dentro de las elecciones malas que hice, esa fue una buena. Los detalles, en la nota. Como en tantas ocasiones, Guandanara vuelve a ser foco de los medios, sin embargo, en vez de ser por un escándalo mediático se debe a su rol como manager del futbolista del Inter. Mauro Icardi. Si bien ya varias figuras importantes opinaron sobre el mal trabajo que realizó la rubia, ahora se sumó la palabra de su expareja Maxi López, con quien contempla un pésimo trato. Al respecto, el futbolista habló con Estamos motivados el ciclo que conduce Fernando Niembro por AM 990, y advirtió que en su momento Wanda le planteó ser su representante. Fue cuando cambié de representante en Italia. Pero no hubo quórum, absolutamente. Creo que hay mujeres que son muy capacitadas para ese trabajo. Pero yo quería preservar el trabajo por un lado y mi familia por otra, con la armonía, que ya de por sí había poca. No quería mezclar los dos caminos. Mirando hoy ciertas noticias y desenlaces, creo que en aquel momento, dentro de las elecciones malas que hice, esa fue una buena, manifestó. A su vez, cuando el conductor le preguntó si el conflicto de los dirigentes con Wanda podía perjudicar a Icardi en el intero en la selección, López señaló. Si le toca a Mauro Icardi ojalá que nos saque campeón. No me importa quién está. Si él u otro. Yo soy argentino y quiero que mi país gane y recupere su prestigio. Y continuó, Más allá de esto creo que Wanda tiene un tono muy verborrágico para tratar con los dirigentes italianos, que son diez veces más fuertes que los de Argentina. Tienen otro carácter. El lenguaje del fútbol es diferente y no lo aprendes de un día para el otro. Por último, el ex de la mediática cree que los dirigentes del Inter se hincharon de todos esos tonos y cuestionamientos y es por eso que frente al rendimiento de Mauro, que no es el mismo, prefirieron cortaron por lo sano. Muchas veces los representantes hacen la diferencia porque saben leer situaciones y momentos de negociación. ¿Cuándo hay que apretar y cuándo no? Creo que un jugador de determinado nivel tiene que tener a su lado una persona de un cierto nivel, concluyó.